Continuando con el módulo de barra DC, vamos a hablar de las unidades de frenado. Durante la operación de una máquina eléctrica con un variador de velocidad, este puede ser sometido a operaciones de frenado mecánico o eléctrico para disminuir su velocidad. El frenado mecánico es externo al variador y, colo y se coloca en la carga mecánica e introduce un par contrario al movimiento con la finalidad de detener o disminuir la velocidad del accionamiento. En cambio, el frenado eléctrico se clasifica en dinámico o regenerativo. En cualquiera de los dos casos, la máquina opera como generador, y la energía cinética del accionamiento es transformada en energía eléctrica, a fin de poder extraer energía del sistema mecánico, y disminuir de esa forma la velocidad. Durante el frenado dinámico, la energía eléctrica entre los terminales de la máquina es convertida en corriente continua por los diodos de descarga libre del inversor y suministrada a la barra de corriente continua del rectificador para ser disipada en una resistencia de frenado RD la cual es accionada a través de un transistor de compuerta aislada IGBT, como vemos en el esquema. El esquema presenta un puente o un cicloconvertidor típico, donde tenemos una fuente, generalmente de alterna, un rectificador, que generalmente es de diodos, la etapa de filtrado, que generalmente va a ser un filtro C, para disminuir el rizado de tensión, la unidad de frenado, que como dijimos está compuesta por una resistencia de frenado, y un transistor de compuesta aislada que controla la conexión o desconexión de la resistencia de frenado, y finalmente un puente inversor que controla la carga. Ya vimos que el puente inversor se puede comportar como inversor, es decir, transmitir energía de DC a AC, o como rectificador activo si transmito energía de AC a DC, es decir, es bidireccional. Eso me permite que en operaciones de frenado pueda utilizar la máquina como generador y traspasar esa energía dedo de la máquina hacia la barra de corriente continua. Entonces la unidad de frenado dinámico se activa cuando la tensión en la barra supera el 10% de la nominal. Recuerden que el condensador de filtro lo especificamos al 85% de la tensión nominal. Es decir, tengo un 15% de holgura y una vez que supere un 10% de esa holgura, es decir, vamos a dejar un 5% por margen de seguridad, vamos a operar el transistor de compuerta aislada a fin de conectar la resistencia de frenado de forma tal que el exceso de energía se disipe en forma de calor a través de esta resistencia. El principio de operación de la unidad de frenado es la misma de un chopper reductor que ya lo discutíamos en los módulos de troceadores o convertidores de CDC donde se controla la razón de conducción delta, es decir, la orden de disparo o el ciclo de trabajo del transistor de compuerta aislada para obtener la característica de disipación de potencia. Tenemos que esa característica es la presentada en la figura, donde tenemos un límite de disipación de potencia que viene dado por la tensión de c al cuadrado sobre la resistencia de frenado. A través de la modulación delta, o es decir, del control del ciclo de trabajo del de transistor de compuerta aislada, yo puedo controlar la capacidad de disipación de energía... Desde una línea recta o ponerme en una característica constante si la razón de conducción es 1. La, la máxima disipación de potencia, ya lo dijimos, viene dada por BDC sobre, cuadrado sobre RD y corresponde a una, con, una razón de conducción o un ciclo de trabajo igual a 1. El, ma, el mayor, el valor máximo de resistencia de frenado que se puede instalar está limitada por la capacidad de la máquina y el inversor para soportar la operación de frenado. Generalmente se instala una resistencia que está en el orden del 15 al 30% de la potencia total del variador de velocidad, por las limitaciones anteriormente señaladas, capacidad de calor ese calor impacta las componentes y por tanto su característica a nivel del material dieléctrico que las conforma. Generalmente cada fabricante tiene estándarmente tres niveles de resistencia de frenado, 15%, 20% o 30%. Si nuestra aplicación es para control de grúas o ascensores, se requiere especificar la máxima resistencia de frenado, ya que la máquina o el accionamiento en este tipo de aplicación, opera en muchas ocasiones en frenado. Para aplicaciones de bajo orden, donde lo, el frenado es relativamente pequeño, basta utilizar ese 15% de holgura que tenemos en la unidad de filtro, capacitivo si estamos excediendo esta unidad por ejemplo una grúa de elevación donde puedo mantener la carga suspendida es necesario especificar la resistencia de frenado en un 30% lo estándar para aplicaciones es el 15% pero para operaciones de grúa y monta carga al igual que ascensores el estándar es de 30% de la capacidad instalada del inversor no se instalan capacidades mayores puesto que puede ser dañino esta operación para la máquina de alterna que no está diseñada para operaciones de frenado continuas. El frenado regenerativo, en cambio, es suministrar la energía de la barra de corriente continua que da la máquina, traspasarla al sistema de corriente alterna, al sustituir el rectificador de diodos por un rectificador activo como lo conversábamos en el módulo de rectificación activa PWM, que este tipo de puente puede ser bidireccional, puede traspasar energía de DC a AC. En su efecto se puede utilizar un rectificador controlado en, con ángulos de encendido mayores a 90 grados, es decir, en el segundo cuadrante. Eso me permite transmitir un flujo de energía de continua a alterna. En este caso si tengo rectificadores activos o controlados puedo inhibir el uso de la resistencia de frenado o de la unidad de frenado ya que el exceso de energía puede ser traspasado al sistema de alterna y consumido por otra carga conectada al mismo. Entonces, con este tema terminamos el módulo de barra de corriente continua, donde vimos los dos principales componentes, el de filtro y el de frenado. Vimos cuáles son las aplicaciones del filtro L, del filtro C o la combinación de ambos. Hablamos de algunos criterios de manera somera para su especificación y hablamos de la unidad de frenado, sus límites. Y cómo esta opera dentro de la barra de continuo. Gracias por su atención y los invito con lo, a continuar con los distintos módulos que integran el curso de Electrónica de Potencia. Gracias por su atención.